Visita barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches o lo que sea que sea donde quiera que estén escuchando este que es. Su programa favorito, su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde hablamos de cine experimental, de, de cuestiones que tienen que ver con el archivo, de en realidad hablamos de lo que se nos pega, nuestra regalada gana, porque pues bueno, afortunadamente eh, se puede y, y es gratis y, y bueno... Bien gratis, porque ninguno de los que hacemos este podcast percibimos ni un centavo para poderle mandar todas las ganancias que salen a través de nuestro canal de YouTube al maestro Bunt que se pueda dar una vida regalada y viciosa allá en Montreal, donde está disqueciendo. ¿Cómo está? O, Otra vez te, te congelaste, pero bueno, finalmente sí, agradezco enormemente los esfuerzos. La beca. La beca, la beca ultracinema, para continuar con, con mi vida licenciosa en esta parte del continente. Eh, y, y pues bueno, finalmente, pues aquí estamos, aquí seguimos. Buenísimo. Y pues ahora, como les contábamos, estos últimos capítulos han tenido que ver con proyectos relacionados con archivos. Eh, en esta ocasión, pues tenemos, eh, nos complace muchísimo tener de invitada a Gabriela Zamorano, que es investigadora del Colegio de Michoacán, si mal no recuerdo. Pero además, eh, ah, eh, bueno, ya nos contará si, si es tu estreno mundial en tu faceta de cineasta o no. Pero bueno, tiene un, un documental muy hermoso, muy maravilloso, que se llama Archivo Cordero. Y es una delicia, tienes lo han visto, pues no negarán que está muy bonito, y quienes lo han visto, pues ahorita después de esta conversación, eh, estoy seguro que se les va a antojar. Muchísimas gracias, Gabriela, por, por estar acá y por compartirnos tu, tu trabajo. Muchas gracias, Mica, por invitarme. Este, gracias, Antonio, Camila. Eh, para mí es un gusto platicar con ustedes de estos temas. Yo, yo creo que ahí como que andamos en... En caminos paralelos, ¿no? Este, y pues como que vamos viendo los, los ecos, ¿no? Siguiéndonos un poco en redes y eso, este, no, no nos ha tocado convivir tan de cerca, pero en realidad mucho de lo que ustedes están haciendo, pues me, me resuena mucho, me inspira y, y creo que pues andamos por búsquedas similares, entonces, este, pues es un gusto platicar con ustedes y, y compartir archivo cordero, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela. Y justamente, el, bueno, el Archivo Cordero les adelantamos un poquito ahorita, Gabriela en sus propias palabras nos va a platicar de qué, de qué trata esta película y, y, y vamos a, a, a tratar de sacarle la sopa todo alrededor de, de este maravilloso acervo que justamente está localizado en la ciudad de donde es Camila Perales, nuestra conductora estrella de este programa. ¿Cómo estás, Camila? Que acaba de llegar, por cierto. Camila. Ay, se acaba de ir. Bueno, okay. <risa> estas cosas del, del internet vino y nos saludó y se fue por ahorita la, ahorita la. Creo, creo que tuvo, la... creo que ha tenido problemas eh, informáticos, eh, pero sí, esperemos que nos, nos, re, nos nos, reencuentre pronto porque va a ser un programa muy guaso en el sentido más, eh, más positivo <risa> del, del término, porque pues bueno, vamos a hablar de Bolivia y tiene, tiene que estar Camila presente. Está buenísimo. Eh, pues bueno, en lo que regresa Camila, Gabriela, haznos el favor de contarnos qué es el archivo Cordero. este Bueno, este en realidad se trata de un, de un archivo fotográfico que eh, inició eh, el fotógrafo Julio Cordero Castillo. En 1900, eh, él abrió su, su estudio fotográfico en La Paz, y pues estuvo eh, haciendo fotografía de estudio, pero en un momento en el que estaba justamente como que iniciando eh, el proyecto de Nación Liberal en, en, en Bolivia, entonces como que, que llegó la fotografía con, pues, con, con, este, con muchos otros desarrollos que, se, que, que, que él estuvo documentando, entonces además de su trabajo de estudio, pues también estaba ahí como, como documentando este, el trabajo de los mineros, de, de, de los empresarios mineros, del de ferrocarril, de las construcciones en La Paz. Y además de eso, pues poco a poco se fue convirtiendo como el fotógrafo de muchas cosas. ¿no? Eh, lo contrataron los presidentes para hacer fotografía de, de, de, de, de su, como del oficial de los presidentes, pero también de sus familias y todo eso. Y al mismo tiempo, eh, en, hubo un periodo largo que trabajó también para la policía. Entonces... Eh, digamos que su trabajo más fuerte estuvo durante los primeros 20 años del siglo XX y luego este, pues, se convirtió, como muchos estudios fotográficos, en un en estudio familiar donde también su hijo aprendió a hacer fotografía y luego su nieto. Entonces, total que el archivo se mantuvo, el, el estudio se mantuvo abierto como por 85 años, casi a lo largo de todo el siglo XX. Y después cuando cierran el, el, este, cuando finalmente el nieto tiene que cerrar el estudio, se queda con un tremendo archivo, este, pues de un siglo, que, que dice qué hago con todo sí. esto, ¿no? Entonces, eh, poco a poco va descubriendo ahí su misión de que, de que le toca eh, resguardar el archivo, darlo a conocer, y este, y pues yo lo conozco a él en, 2000, en 2010, más o menos, 2012, y entonces, este pues en, lo encuentro con todo, su, con todo su archivo, con todo su material, y, este, y pues lo único que se me ocurre así como toda maravillada es este, tratar de hacer un documental con él, ¿no? Yo me acerco a él más como antropóloga, entonces, este, eh, pues ahí es donde, donde nos encontramos y empezamos a trabajar en esta película que duró mucho tiempo en hacerse, entonces es una, la película no es exactamente una historia del archivo Cordero, es este eh, a través del archivo Cordero... Eh, yo como que trato de, de hacerle preguntas a lo que es un archivo fotográfico, ¿no? Este, a través de los Diálogos con Don Julio trato de, de, de hacerle preguntas a, a qué, qué, qué es, qué significa, cómo, cómo aproximarnos a un, a un archivo fotográfico, ¿no? Y, y bueno, sobre eso trata la película. Es un archivo maravilloso, yo creo que es uno de los documentos visuales más importantes de, de, de Bolivia, ¿no? Y que se conservó, se conservó íntegro pues, hasta, hasta un siglo después, ¿no? Es un archivo maravilloso. Pues sí, justamente ya, ya regresó Camila, ¿ya nos escuchas Camila? Camila. Buenísimo, pues ya, eh, ya nos contarás tú Camila, ¿qué, qué, ¿qué sabías tú de este archivo? Por ahí eh, el propio documental, ¿no? Eh, habla de, de las nietas, cómo de alguna manera el, el archivo sí llegó a ser, o sea, sí, sí era así como conocido de alguna manera. Entonces Camila, cuéntanos, ¿tú qué? ¿Cómo viste? De hecho, una de las nietas era mi compañera de colegio. Mira qué cosa, qué pequeño sí. es la paz. Sí, realmente es muy pequeña. Y claro, o sea, no, yo no sabía que eh, ella era nieta ¿no? del de, el señor Cordero, pero sí es como que muy fuerte en el imaginario estas fotos. Y lo que me llama la atención al ver el documental es que algunas fotos que han estado siempre ahí, digamos, en mi memoria, habían sido también del, del archivo Cordero. Por ejemplo, esa de Tamayo no sabía que era una foto de Carnegie. Esa es la foto que se utiliza para el grabado del, que está en el billete, ¿no? Entonces, es, es, es bastante fuerte la, la influencia. Y también aparece esta, esta foto de, del gigante Camacho. Eh, que es un personaje, ¿no?, de esa primera mitad del siglo XX, que este es un libro que sacamos con la carrera de literatura, y claro, o sea, me parecía muy fuerte cómo había un, o, o sea, en la película se ve un poquito todo eso, incluso cuando el señor empieza a imitar a un personaje que empieza a hablar de, del Partido Liberal, que es muy fuerte cómo capta una época, ¿no?, Justamente lo, lo que nos contaba Gabriela, que son tal vez esa primera mitad del siglo XX, lo de Villarruel, por ejemplo, no sabía que esas fotos de, de ese presidente colgado eran de, de Cordero, ¿no? Y tal vez ahí to, yo, yo te pregunto, Gabriela, porque en una parte sí como que conversando con él, eh, con el señor Julio, como que desentrañas un poco esto, pero tal vez sabes un poco más, me llama la atención por qué tal vez no han hecho las siguientes generaciones de fotógrafos de esa familia más fotoperiodismo, ¿no? Porque en esa primera etapa habían unas, o sea, esas fotos de Villarroel son las históricas, ¿no? Y Las icónicas de ese momento. Sí, sí, este, yo creo que había como sus... Pues sí, como sus sectores, ¿no? como, como pasa todavía ahora, que este, incluso a veces yo escucho que a veces los fotoperiodistas hablan mal de los fotógrafos de eventos sociales, no como que ay, este, este, pues hacen otro tipo de foto, pero un poco así como en esta cuestión de competencia. Entonces creo que, que la tradición familiar y, y el prestigio familiar estaba basado más en, en, en, la, en, la, en la fotografía de estudio, ese era como su gran fuerte, el retrato de estudio, y que... Y que pues de repente algunos eventos se les atravesaban, ¿no? Este, y, y, y pues se animaban a documentarlos. Creo que no fueron muchos los eventos que documentaron. Y, y sí es muy curioso ese momento en el que dice, eh, como muy desesperado, es que yo, yo lamento una cosa en mi vida que no he tomado fotos. Y tú dices, pues ¿cómo que no ha tomado fotos y toda su vida se ha dedicado a tomar fotos? Pero lo dice en ese sentido de que no ha tomado las fotos de, de, de observar. Eh, lo que pasaba en su alrededor, ¿no? Y eh, como, como esas fotos de otro género que, que correspondían, como dice él, al, al, a, los foto a los reporteros gráficos, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que era un poco por eso, pero él nos relataba también cuando nos mostró esas fotos este, de Villarroel eh, que, que recuerda, ¿no? El día que su, que su papá y su tío, su tío también era fotógrafo, su papá y no sé si recuerdo si el abuelo también o solamente el papá y el tío, fueron a la plaza y ahí, este, como que vieron todo este movimiento y regresaron muy, muy excitados, muy alterados, así con, con todo lo que habían visto y con las, así directamente a revelar, ¿no? Como con esta energía de lo que nos cuentan también los fotoperiodistas, así de revelar lo que habían sacado y, y algunas de esas fotos, incluso creo que algunas sí, sí salieron a la luz muy rápidamente, circularon, pero otras... Fue súper curioso porque él las tenía y me dijo, esta foto que te voy a mostrar es una foto inédita, ¿no? Y la saca de un sobrecito que tenían y dice, esta foto la preparamos para un trabajo de mi hija en la escuela. Y cuando la mostró la maestra, como que traigan una, una imagen de eventos históricos y la hija llega con la foto histórica de villarroel colgado con su, ¿no? este, con, su, con su foto de presidente aquí en el pecho este, el maestro se queda así como que, ¿qué es esto? No? Ese, y era una foto inédita que no había circulado de, de, de ese evento. ¿no? Entonces, eh, también como esas, esas cosas que se quedan ahí en el archivo y que de repente salen un poco este, y, y nos cuentan como esas otras facetas que también exploró la familia, de, como de, de, de, de reporteros gráficos, pero que no, que no las circularon tanto en su momento. ¿no? Sí. sí. Sí, es, es interesante ese momento, ¿no? Donde él dice eh, que, que le, como que debió haberse atrevido un poco más, pero yo creo que lo que, lo que hizo es este, brutal, ¿no? O sea, digo, eh, como bien mencionas, esta parte de, de, de... Que llegó un momento en el que lo, lo llamaban, ¿no? Para tomarle foto a los presidentes y los eventos. Las, fo las fotos de los, de los delincuentes, de las prostitutas. Eso está increíble, o sea, son... son pedacitos de historia que, que están ahí en cada, en cada fotito, que, que, bueno, pues, es, es un, justo aquí lo que, lo que, lo que nos encanta, pues, de la, de la reapropiación y de la, la reutilización de imágenes, es la cantidad de cosas que se pueden crear a través de, de estos vestigios del pasado, ¿no? Entonces, la cantidad de información de, de, yo me acuerdo alguna vez cuando un profesor nos llevó al archivo de la Secretaría de Salud allá en la Ciudad de México, este, digo, pues están todos los folios de las de, de distintas cosas Pero la parte más interesante, por supuesto, son las fotos del monicomio, ¿no? o sea, Yo me imaginaba hacer un libro de esas fotos las, las imágenes que nos muestras en tu documental son preciosísimas, son bellísimas O sea, aparte él mismo lo reconoce, ¿no? O sea, no es por nada, pero yo las veo en la pantalla y veo que son unas, unas fotos, pero fregoncísimas. Entonces, este... La verdad es que el, el legado es, es brutal, eso es, es, incluso, no sé, a mí me así me, me dio, se me enchinó la piel de la emoción de ver de ver la, la calidad y la, e incluso la calidez de las de las imágenes, ¿no? qué, qué maravilla que, que hayas topado con este con este archivo y que hayas, pues, lo hayas eh, eh, ya has decidido a dar ese brinco. Ya nos contarás un poquito más adelante de qué fue lo que te. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue la situación que dijiste? Bueno, esto tiene que ser un documental, no puede quedarse en un libro, no puede quedarse en una investigación. Pero qué maravilla que lo hayas logrado. Y bueno, hoy es un día histórico también, porque al final es de los, de las, de los 71 programas, solo han, hemos coincidido los cuatro en dos, y este es uno de ellos. Y aquí está Carla, que además de, de ser este, pues la conductora del programa, es fotógrafa. Entonces quiero escuchar de Carlita. Ajá. Eh, ¿Qué opinión tiene de, de este maravilloso trabajo? ¿Cómo andas, Carla? Hola, saludos a todos. Pues, Hola, Carla. Eh, pues eh, vi el docu y justo me hizo pensar muchísimo en los archivos aquí en, bueno, no archivos, bueno, uno es, uno es archivo y el otro es colección, ¿no? En el Casa Sola y en la colección de Cruces y Campa. Y pensé, bueno, pero a mí lo que me pareció mágico de este archivo, de, del documental, es que hubo esta gran posibilidad de poder hablar con, con el fotógrafo, ¿no? O sea, y, y con el que había, por así decirlo, heredado toda, no, no solo por la habilidad de hacer la foto, sino sino también pues todo lo que hizo su abuelo, su padre, ¿no? O sea, a mí me pareció eso algo muy importante porque, o sea, las imágenes que yo veía, bueno, en este caso, pues son imágenes de Bolivia y todo eso, pero definitivamente me remitieron a las fotografías que se encuentran en el, en el archivo Casasola en México y en, en Cruces y Campa, ¿no? Y, eh, y no sé, dije, bueno... Qué, re, qué gran regalo es poder haber hablado con la persona detrás de todo esto, por así decirlo, ¿no? Creo que eso es una cosa invaluable porque de primera mano están esas experiencias, ¿no? Todo lo que él cuenta, justo lo que decían, de, y en el momento en el que dice, no, pues me arrepiento de no este, haber tomado las fotos, y llevaba todo, llevaba la cámara, llevaba todo, pero creo que eso le pasa siempre a los fotógrafos, ¿no? Este... Que hay cosas, pues no vas a poderlo tomar todo, ¿no? Y, y Pero al final de cuentas, lo que ya está registrado, pues es sumamente valioso. Y, y no sé, me, me pareció así muy chido también ver cómo la familia eh, de algún modo decía, ay, no, pues es que no, o sea, así como que para nosotros es normal, ¿no? Pero para gente que valora todo esto, es, oh, wow, este abuelito, no manches, es increíble, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, creo que tener al ser viviente, por así decirlo, al creador también es una cosa, híjole, pues envidiable, ¿no? Sí, me gustó mucho el docu, la verdad. Gracias. Sí, eso eso de las, digo, suele pasar, ¿no? De esa forma, digo, no, no sé si los dos nietos se dedicaron a la, a la fotografía o... Seguramente ya andan en otros rumbos, incluso quizás hasta brincaron al cine, o no sé, pero suele pasar. Yo, yo me acuerdo, eh, bueno, me ha tocado la, la suerte de entrevistar a dos o tres personas con profesiones, pues que ya están prácticamente en, en, en extinción, justo porque a las nuevas generaciones ya no les interesa esto, ¿no? son, son cosas de habilidad manual, cosas. Entonces, hay mucho, digo, en el cine, en el cine mismo, del de, cine. Eh, amateur eh, la, del propio cine, quizá profesional pero que se hace con cámaras de cine y con película eh, el, las personas que saben reparar los, los, los proyectores y que o sea, están en completo este, estado de extinción no en México, en la Ciudad de México conocemos a Don Salvador Sotomayor que eh, los dioses del nitrato nos, los conserv, nos lo conserven muchos años pero pues no hay muchos ¿no? ¿no? entonces evidentemente el salto tecnológico pues impactó directamente a la a, a, a, las, a las personas que sean fotografía eh, este, Supongo que esa fue una de las razones Que, que, que motivan el cierre de, de, de, de, del estudio Cordero Pero bueno, antes de llegar a ese punto Me gustaría eh, que nos contaras Esto que te preguntaba hace ratito ¿Cómo, ¿Cómo es que dices, en qué momento dices Bueno, puedo hacer una investigación, puedo hacer un libro Y en qué momento dices, no, esto tiene que ser un documental Sí, pues mira, este, yo confío mucho por, mí, por mi oficio también como antropóloga, confío mucho en los encuentros, ¿no? en los encuentros, en las sorpresas, en las cosas inesperadas, pues mucho de la, de la etnografía es también, se construye a partir de, de estos encuentros y de, y de lo que surge en el encuentro, como en el cine también en el documental. ¿no? Este, entonces, pues no, yo estaba pues, trabajando en otras cosas, en, en, en mi proyecto de tesis en Bolivia, cuando una amiga antropóloga me dijo este, que la acompañara a visitar a don Julio, porque eh, estaba ella haciendo un proyecto sobre amas de casa mineras y necesitaba material de archivo, entonces yo pues, la acompañé. Y llegar a la casa de don Julio es alucinante. Este, aquí este, <ríe> conoce bien esta... Eh, ay, perdón, Camila. Este, eh, el mercado Rodríguez, ¿no? Es, es, es así como que en medio de un mercado súper vivo, súper este, enorme, de muchísimas... Es todo un barrio que, que, se, que, que está convertido en mercado, digamos. Este, y de repente, pues la, la casa, el edificio de Don Julio está ahí justo entrando a ese mercado, ¿no? Entonces, ahí aparece el nombre este, Julio Cordero. Entonces, ya desde entrar como, como al barrio, que es un barrio súper bonito, súper vivo... Este, y tocar el timbre de Julio Cordero, entonces llegamos a visitarlo y pues en ese momento él tenía todo su estudio ahí, todas sus cajas desbordándose un poco como se ve algo del espacio en el, en, el, en, el, en el documental. Y yo, o sea, yo en mi otra vida fui fotógrafa, todavía hago un poco de fotografía, pero me quedé justamente atrapada en esta cuestión, en la transición a lo digital, yo hacía mucha foto, este, pues en, en, en, o sea revelaba mis fotografías y todo, este, an analógica y pues cuando llegué ahí, o sea, lo que nos pasa a, a todos los fotógrafos ese el petiche por, por el olor a, a fijador, ¿no? Este, por la lucecita roja, así como tipo antro y así, este, pues eh, como que eh, llegué a ese espacio y fumo, o sea, me golpeó sensorialmente en todo, ¿no? Este, y fue así como, y platicar con don Julio, que es un hombre súper generoso, súper entrañable, súper, este... Eh, apasionado por, sus, por su espacio, por sus objetos. O sea, yo me quedé ahí como, como, como este, vuelta loca, ¿no? Entonces platicamos con él, le dijimos necesitamos este tipo de fotos, él empezó a buscar entre sus cajas y a sacar los negativos de vidrio y a verlos a contraluces y decía estas entonces eligió algunas fotos, nos mostró su cuarto oscuro, él revelaba directamente las fotografías que que llegaban a pedirle investigadores, y así los rebalaba en su, en su cuarto oscuro, ¿no? Entonces me llevó, yo decía, a ver, muéstrame su cuarto oscuro, muéstrame su espacio, tenía muebles del estudio, porque tenía como la idea de hacer un, un museo de la fotografía, entonces todo lo tenía ahí como, como en esta cosa como de conservador, como de, este, como muy, muy, este, muy ahí en el espacio, ¿no? Entonces, eh, platicamos con él, después, un tiempo después regresé por las fotos, y yo un, un tiempito después me fui de Bolivia, entonces... Es de esos encuentros que se te quedan y te regresan y te regresan y yo siempre decía, es que yo quiero hacer algo con él y yo quiero hacer algo con él y es que, ¿qué se podría hacer con él? Y la única manera que me, que me venía como más, más completa así es que es, es un documental, ¿no? Porque no, no es, eso no es como para, para trabajarlo en un libro, o sea, está como toda la historia y el conocimiento de él, toda su cuestión oral y al mismo tiempo toda la materialidad ahí que desborda en ese espacio y todo el contenido del archivo, entonces es como hay que juntar el audio, el, audio, el oral, este, con, con, con toda esa materialidad este, pues, visual también, ¿no? Entonces, eh, pero pues yo no, yo no, o sea, yo hacía algo de video, cosas personales también, tenía pues algunos ejercicios en Super 8 Hecho y todo, ¿no? Pero, pero no había hecho así como que un documental, ¿no? Entonces... Pues así como muy intuitivamente, años después, eh, ¿cuántos años después? Como, como cuatro años después, algo así, yo regresé a La Paz y, y este, fui con una camarita pequeña y, y dije, voy a ir a ver a Don Julio. Siempre ese como temor de, como acordarme, pero decir, no, a lo mejor pues, este, ni me va a pelar o a lo mejor pues, muchas veces los dueños de los archivos son como muy recelosos, entonces como todos estos temores pero un día pues me agarré de ánimo y fui y, y este, le llamé y justamente su hija Ninoska acababa de regresar de vivir en, en la Amazonía entonces me, me recibió súper bien, me dijo, sí, sí, vente, vamos a platicar entonces yo llegué a su, a su casa, me recibieron ellos dos y otro hijo y pues yo así con, con cierto temor les dije, pues oigan, es que este, vengo porque quiero proponer hacer un documental, o sea, yo ni siquiera tenía claridad no tenía guión, no tenía nada, así de, pues quiero hacer un documental con usted porque este espacio y, y, y esta historia y este archivo me, me han perseguido desde que lo conocí, ¿no? y entonces fue increíble cómo se abrió todo, o sea, ellos sí, bueno, me dijo Don Julio mañana, de mañana te espero y yo así de, pero yo no estoy preparada, <risa> entonces, este, eh, pues ya como que rápidamente me fui a mi casa, me preparé la camarita y lo que pude de de, de, de, de una grabadita de audio y este y llegué a su casa al día siguiente y don Julio estaba sentado, ya se había escogido su iluminación, o sea, pues hombre de, hombre de imagen, hombre de fotógrafo, ya él ya se había escogido su iluminación, ya estaba ahí muy sentado en su banquito y, y contándome la historia que me quería contar, ¿no? Entonces, este, pues ahí empezó todo y, y de ahí fue un proceso muy largo, ¿no? Yo reivindico aquí este, la, la cosa, la, la, como la característica errante, ¿no? De, de este proyecto. Y, y, y me como que lo reivindico porque, pues sí, no fue algo que yo tuviera claridad y de llegar así de voy a contar esta historia y ya me la sé y, y tampoco sabía el oficio de hacer un documental, ¿no? Entonces, pues llegué sola y luego me di cuenta que pues no podía con todo, ¿no? O sea, yo hago algo de cámara, pero, pero no podía este, con el registro de audio, tuve algunos errores, entonces poco a poco fui como invitando a algunas personas, yo no quería llegar tampoco con el gran equipo así, de ¿no? O sea, era así como invitar cuates, este... Eh, como modestos con los que pudiéramos este, entrar en algo más de confianza, mantener la, la intimidad, y pues este, eh, fue, fue así como lo fuimos tejiendo, ¿no? A través de. de esa vez estuve un par de. Un, como un mes y medio en La Paz, luego este, volví a México, edité el material, volví a La Paz, me di cuenta que faltaban cosas para grabar, y este, yo cuento que que en realidad fueron muchas idas y avenidas a La Paz, fue, fue un proyecto que duró más o menos 10 años, ¿no? O sea, entre que iba, venía, estaba yo haciendo otras cosas, tuve dos hijos en el camino, etcétera, entonces, este, yo cuento que que, que a veces me sentía como, como con la manta de Penélope, ¿no? De que tejía de día, tejía allá y me venía a México y destejía todo y, y volía, ¿no? este Y así como que la hice, la, hubo muchísimos cortes, lo, lo hice muchas veces y y siempre pues estaba esta búsqueda de, de encontrar una voz, de encontrar qué quería contar, porque, porque pues eran muchas cosas las que estaban ahí y, y, <risa> y paraban hacia diferentes lados. Y este, y, y este era un proyecto al que le tenía mucha pasión y decía, no puedo como simplemente dejarlo, eh, hacerlo rápido, ¿no? Entonces eh, me tomé mi tiempo para ir encontrando por dónde iba la cuestión hasta que finalmente pues... Este, Aterrizó también en un regreso largo a Bolivia de, en un año sabático en el 2018 y, a, y también a partir de, de poder trabajar ya en la edición con, con cierta distancia y con alguien que pues, le sabe mucho más al cine, ¿no? este, que es este Miguel Hilari y que pues como que empatamos ahí muy bien para hacer un trabajo de edición que como que hubo mucha sintonía ¿no? en el tipo de, de, de preguntas que le hicimos al material y el humor, este, el tratamiento de las imágenes, de, del sonido, etcétera Entonces, finalmente fue ahí donde pudimos como finalmente cerrarlo como algo que, que sí me gustó mucho, ¿no? Porque pues había cortes donde había mucho testimonio y yo decía, no, no, no, no quiero tanto testimonio, ¿cómo puedo hacer para, para dejar que el material hable en sí mismo, para darle espacio y respiro a las imágenes, para, para contar visualmente algunas cosas o incluso para trabajarlo sonoro, ¿no? Y, y sí, tomó mucho tiempo y y, y, este, y muchas... <risa> Muchas oleadas, pero finalmente... A mí me gusta pues, mucho cómo terminó. ¿no? Yo, yo creo que valió la pena justamente por eso, ¿no? Porque igual a veces uno, digo, evidentemente pues es, este proceso que nos cuentas este, también influyó, que seguramente no tuviste el, el presupuesto que, que, que hubieras deseado, ¿no? O sea, lo, lo hacías en tus ratos libres, casi, casi podemos Más decir. Menos, sí. Entonces, pero por otro lado, pues te dio tiempo, como bien dices, ¿no? De, de, de incluso de tomar distancia. Y pues falta de confianza, no nos conocíamos, pero nos hubiéramos sido encantados a La Paz, ¿o no, Antonio? Sí, se ve que se, se ve, digo, esas tomas del teleférico, la, la, esa, una, una toma que se me quedó muy grabada, que está con, en el teleférico, con la montaña nevada al fondo. Sí. Pues, ay, sí nos dan ganas de pasarnos una, una temporadita por allá. Digo, no sé si nos dé el mal de... ¿Cómo se llama el que te da cuando el estás nombre, muy el, alto? El, el soroche. El, ajá, el soroche, pero pues igual lo intentamos a... Yo, yo no tendría ningún reparo en ello porque la verdad es que creo que, creo que retrataste... Yo, yo creo que hay como una, una, una especie de, de reflejo, una especie como, como de espejo, porque retrataste, y, y tú misma eh, lo dijiste hace, hace, hace un, un momento, porque es como muy sensorial, ¿no? Esta cuestión que hablabas del fetiche, de la fotografía, pues, valga la redundancia, fotoquímica, con los reveladores, con... Y eso, pues, me parece a mí, en lo, lo personal, apasionante. Y eso fue, digamos, de lo primero que me enganchó al, al documental. Me tenía que ir a trabajar, pero, este... Dije, no, unos minutos más, unos minutos más, y ya me eché todo el documental. Eh, porque justamente pues, me enganchó desde que está Don Julio con su cámara de gran formato y todo eso, pero yo creo que se, se hizo como este, este reflejo en el sentido de que no solo, no solo el archivo Cordero retrata, el, retrata a un personaje o a una serie de personajes específicos, sino a toda una toda una época de, de La Paz, pero también tú en tu documental, retratas no solo a, a Don Julio, al Archivo Cordero, sino que efectivamente, lo, lo como, como, como, como lo dices, finalmente retrata también una parte de La Paz. Y sí, yo estaba encantado con el mercado. No me gusta ir a los mercados porque se me antoja todo. Entonces el mercado estaba como, como extraordinario. Y justamente Micha menciona eh, la, esta toma de, en, el, en el teleférico. Este, pero me llamó mucho la atención algo, algo, una toma en particular que está dentro, en ese espacio, que es Don Julio tomando fotos o videos, no sé qué era, pero era capturando imágenes con su, con su celular, pero también las nietas tomando... Eh, tomando fotos en esta reunión familiar que me pareció como, como una continuidad muy interesante, siempre como que, como que le, le echamos mucho la culpa al celular de muchas cosas, pero creo que fue muy, muy atinado en ese sentido, como, como retratar la herramienta como una especie de continuidad del... del de, pues del oficio ¿no? que, que la verdad es que se antoja un montón y, y yo creo que en ese sentido es un documental también muy o sea lo retratas lo que nos platicas creo que lo retratas muy bien en, en el documental porque es un personaje que nos da ganas de conocerlo ¿no? nos dan ganas de que siente uno empatía, siente uno una cercanía como si hubiera sido como, como nuestro, nuestro abuelo y hay imágenes impresionantes, la verdad esta de, del, del presidente colgado a mí me dejó impactadísimo y, y yo creo que los rostros, ¿no? Los rostros es como, como muy muy muy muy particular. No sé si esto llevaba a una pregunta, ya se me fue y eso que lo tenía apuntado, pero bueno, este, si no ahorita regresa las, la, las, la pregunta. Las, a mí me impactaron mucho las imágenes del la... Las cholas. Te, te estabas robotizando, pero no sé si solo fui yo. Las cholas, las cholitas con su sombrero sí, sí bien, plant bien plantadas ahí, que son, digamos, los gringos hacían este tipo de fotos con las personas de, de alta alcurnia y las personas que podían pagarse estas, estas sesiones fotográficas. Es verdaderamente sorprendente verlas así. Digo, no, no sabemos nada, pero te da un pie para imaginarte un montón de cosas, ¿no? O sea sobre todo en este, este, este entendido de que, bueno, pues probablemente la, en, digamos más bien en nuestra cultura dominada por, por los europeos y los gringos, los americanos, eh, pues es como un privilegio que puede acceder esta gente, no, no, no cualquiera se podía pagar un, un, una sesión de estas. Pero acá es, es impresionante como, pues sí, o sea, son seguramente no eran, obviamente no eran la... La, la, la clase política, ni la clase de, de alta alcurnia, la, la que salen estas fotos, no sé si las escogiste así en particular, pero, pero es maravilloso, a mí estas me, me encantaron, y están también eh, tomadas y también digitalizadas, y se ven tan bien, que, que ves, puedes ver los rasgos, puedes ver las... Fac no sé o si sea, sí me dieron ganas de, de ir a conocerlo al señor, hacerlo mi abuelito y también te, todo eso para poder ir a hurgar ahí qué más hay, ¿no? O sea, qué más cosas hay, porque con las fotos de los presas y de las prostitutas, yo quiero un álbum de eso, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla, este, Gabriela, sí. que, que, que lo hayas podido este, plasmar en una cosa tan, tan. Y dura poquito, te quedas con ganas. <risa> te quedas con ganas de, ¿no? esa esa justamente es como, como como una de mis de mis preguntas yo siento que, que sí tiene una muy buena duración en el sentido entre comillas comercial pero, pero sí eso justamente te quería te quería preguntar como qué se quedó como como fuera del montaje qué, qué imágenes a lo mejor hubieras dicho, no, oh, esta me hubiera encantado ponerla. ¿Qué, qué tipo de imágenes se quedaron, se quedaron fuera? Este, bueno, pues, muchas fotografías, o sea, las fotografías es que eran una delicia. De hecho, el archivo estuvo digitalizado, sobre todo la parte como más importante del archivo de, de, del abuelo, de, de Julio Cordero Castillo, lo digitalizó... Este, un equipo, este, Adelma Benavente eh, y Peter eh, Jen, este, que, que formaban parte de un equipo que estuvo digitalizando varios archivos eh, eh, a inicios de los 2000 en América Latina, en Perú, ellos estaban como muy activos en Perú, pero también digitalizaban el archivo Cordero, parte del Gismondi y otros archivos este, eh, en Colombia y en otros lugares. ¿no? Es un, fue un proyecto muy, muy grande, muy bonito. Este... Y entonces pues a nosotros nos, nos compartieron esas, esas, esos materiales ya digitalizados, entonces era una delicia realmente como mirar en pantalla todo ese material y tener que seleccionar pues fue, fue doloroso. Eh, una sección, bueno, una sección que se me quedó afuera, que, que en un inicio la tenía muy construida, era como contar la historia del papá, no porque el papá fue a otro viaje, el papá, este, o sea, el hijo de Julio Cordero Castillo, el papá de, de Don Julio, este, los tres se llaman Julio Julio Cordero este, pero el papá así como que luchó en la guerra del Chaco y luego cayó preso y hacía sus cámaras adentro de la cárcel, o sea, es, es otra historia y luego terminó este, estudiando cine, estudiando fotografía en México en los años así del, del cine del cine de oro no este, entonces sus fotografías son así como de estos artistas de, no este, pues de la época del cine de oro de México esos eran los retratos que él tomaba y que y que empezó como a poner la moda allá en La, en la Paz en los 50, ¿no? 40, 50. Entonces, pero era un señor así como medio galán, como que, este, súper bohemio, ¿no? Este, en fin, fue toda una historia ahí que, que tuvimos que dejar afuera para, para, para no, no contarlo de manera cronológica, sino para, para, para armar este, esta última estructura que, que quedó, ¿no? Entonces, sí sacrificamos, digamos, la historia del papá. Y otra parte que se nos quedó afuera y que para mí era muy importante, pero que nunca supe, nunca pudimos armar bien, eh, era la historia de los presidentes justamente, ¿no? Como de todo el trabajo que hizo eh, con, con los presidentes, este, el trabajo más oficial de los presidentes, y pues hicimos varias secuencias tratando de armar esa, esa, esa serie, tratando de encajarla en esta otra estructura, y pues nomás no no pega, o sea, como que no, no encajaba bien, y dijimos, bueno, pues queda afuera, ¿no? Entonces, este. Pero es, es también una faceta súper interesante, porque por una parte tiene estas fotos muy formales de los oficiales, de los presidentes, del gabinete, como fotos, pues esas muy monótonas, ¿no? De puros señores sentados ahí en, en, en, en el recinto, este, en los recintos de gobierno. Y por otra parte, estas fotos más informales de la familia, del, de los presidentes, de las esposas, en el día de campo, ¿no? Este, y pues es, un, es una parte muy rica, pero que no logramos como... Que, que al final como que pues, cuando haces una, cualquier trabajo, este, sobre todo en una película, pues el montaje no te da para meterlo todo, ¿no? Entonces eso, eso también quedó fuera. Y bueno, quería nada más eh, eh, hacer alusión a, a algunas de las cosas que estábamos comer, conversando antes. Una era sobre estas imágenes tan, tan lindas que se lograron eh, del teleférico, eh, de, de este acercamiento muy material a... a, a, a a los materiales fotográficos al archivo. Este y ese es el trabajo que hizo sobre todo Ana Soler, que es también, o sea, fue maravilloso trabajar ahí y conocer en el camino este pues a muchos socios, compadres, comadres con los que pudimos como sintonizar muy bien y ella es fotógrafa también de oficio, es una eh, española mexicana que trabaja en Morelia, a lo mejor ustedes la conocen y este. Y pues ella se vino a, a La Paz y estuvimos este, haciendo el registro ya como en la parte final sobre todo, y ella fue como la que hizo mucho de esto, de, esto que, de este material que ya quedó hacia el final, pero ella también tenía esta visión muy de, de fotógrafa, de oficio del material, o sea, ella reconocía, así, ¡ay, ahí tienes esa, esa película! Este, no me acuerdo cómo se llamaba, pero así como reconocía la marca de la película y, y se clavaba tres horas sac sacándole el polvito a la marca de la película y así, ¿no? Entonces, este, por un lado está, está eso que, que hicimos con ella y que me ayudó también ella mucho a pensar en los criterios para cómo presentar las, las fotos del archivo, que también fue pues, tomar muchas decisiones al respecto, porque eh, al inicio tratábamos, hicimos ejercicios de cortarlas o de mostrarlas por cierto tiempo, y al final no, era así como vamos a darle su tiempo a la foto completa, sin cortar, sin acercar, dejarla, dejarla que esté ahí, ¿no? Eh, y, y, y la otra cosa que quería contar también es eh, que pues don Julio no solamente cuenta la historia del archivo, sino que él mismo... Es como un archivo corporal, un archivito con patas, es el espíritu del archivo, es el almita del archivo, yo le decía, este, que como de manera muy espontánea te, se ponía a recrear eh, el oficio, ¿no? Así de a ver, esto así se retocaba y entonces ahí con todo su cuerpo se metía a retocar y que, ¿no? Como, como en esta cuestión de le tallas con el lápiz hasta que escuches tal sonidito y ahí ya está listo el, el retoque, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, eh, él se va metiendo con su cuerpo a recrear eh, mucho de, de un oficio que, como decía Mika, pues está, se está perdiendo, ¿no? Entonces, eh, es, es ese conocimiento como muy, muy corporal que, que él, como que él este, eh, comparte, digamos, ahí al momento de pues de de explicarnos cómo, cómo, se hacía, cómo se hacía, el coloreado, cómo se hacía el retoque, cómo se en, en otras tomas que quedaron fuera, pues explica cómo se metía el papel a, a las charolas, etcétera, ¿no? Cómo se usaba la marginadora, o sea, fue maquinita por maquinita haciendo explicaciones de cómo, funcion, cómo trabajaba con cada cosa, ¿no? Algo que es pues esa, esa parte 2. Perdón, perdón, Camila, no decía que bien puedes hacer la parte 2 en unos, en unos años. Sí. ¿Qué ibas a comentar Camila, perdón? Que me gusta igual la sinceridad, ¿no? De, de, de el señor como personaje también, porque cuenta estas experiencias de niño de cómo quemaban el celuloide y jugaban y cuántos pedazos de historia habrán eh, destruido jugando y me parecía... Eh, es como ese gesto que siempre vemos así en diferentes archivos, siempre hay, ocurre algo ¿no? en el que piezas faltan o se destruyen o se malogran y me gustó mucho como él contaba que de niño <risa> destruyeron ¿no? partes de, del archivo jugando. Algo que quería preguntarte si tuviste algún tipo de restricción con, con estas imágenes porque recuerdo habían unas fotos de prostitutas justamente decorando en el, en el café feminista de las mujeres creando eh, estaban expuestas algunas fotos y en una de esas eh, María Galindo contó que eh, no me acuerdo qué universidad muy importante había comprado eh, parte del archivo cordero entonces era como ilegal que ellas tengan todavía esas fotos y les armaron todo un día, entonces no sé si sabes algo de eso o te has enfrentado a algún tipo de restricción por eso sí bueno ahí este como que hay siempre todos estos misterios en torno a un archivo no y en torno como a la a, a la propiedad y a quién puede usar las imágenes y quién te da el permiso y todo eso eh, eh, ahorita voy a platicar un poco más sobre, sobre este, este, este trabajo que hicieron las, las, las, este colectivo de Mujeres Creando, pero bueno. Este, a mí, o sea, la suerte que también tuvimos fue que la familia confió en nosotros muy rápidamente y me sacaron así su archivo digital que les había entregado este, este equipo de, de, de, de personas que estuvieron digitalizando anteriormente. Y entonces... Ellos me entregaron así, me dijeron, usa las fotos que necesites, copia las fotos que necesites. Y como eran fotos de ellos, de la familia, o sea, no hubo ningún, ningún inconveniente. ¿no? Después, justamente, eh, pues en este largo tiempo que estuvimos grabando, eh, eh, como, como a la mitad del rodaje, digamos, en 1900, digo, en 2000, ya me fui en 1900, en 2014 me parece, eh, el archivo se lo vendieron a la alcaldía de La Paz. Y ahí la alcaldía, pues, puso un montón de restricciones sobre el material. Este, de hecho, fue, era un poquito difícil incluso mirar los materiales, ¿no? Y, y había como restricciones y cobraban por usar las imágenes. Pero ya las imágenes nos las había entregado antes la familia. Y, y, y como que cuando la familia entregó el archivo, dijo, bueno, estas, estas imágenes se están trabajando en un documental, entonces este, no, no hay problema. Y después incluso la, tuvimos que gestionar con la alcaldía, el uso de, de algunas imágenes que yo no había este, resguardado, que yo no había copiado, ¿no? y, este, y nos, nos las dieron, pero querían que pusiéramos el, el, el sello de agua de la alcaldía, negociamos para que pudiéramos quitarlo, pero, o sea, como que ellos ya tienen como más, más restricciones, pero tuvimos esa suerte de que la familia fue la que nos, nos dio directamente el material. ¿no? Eh, pero sí supe que, que bueno, eh, eh, creo que muchas de estas imágenes que se digitalizaron por una temporada este se mantuvieron resguardadas en una universidad y no podían usarse tan fácilmente no había acceso tan fácil por parte de, de otros investigadores y yo creo que esto fue lo que pasó cuando maría galindo que es esta feminista que, que pertenece a este colectivo de, de mujeres creando utilizó justamente las, las fotografías de las prostitutas no solo para decorar para para, para en, en, su, en sus espacios este de, de su de su colectivo, sino que también hicieron un libro muy interesante, y ahí fue un ejercicio de, de reapropiación muy, muy loco, Micha, porque este, eh, ella lo que hace es retomar estas fotografías que vienen con nombre, también es esta como cautela que tienen muchos creadores de imágenes de poner los nombres de las personas y todo esto, entonces las fotografías de prostitutas vienen con sus nombres, y lo que hace María Galindo es este, eh, como eh, meterse un poco en la voz de estas mujeres de, de manera imaginaria para contar sus historias y para contar como sus, su, su, su, su posición ahí como prostitutas en, este tipo de, en esa sociedad de ese tiempo, ¿no? Y con, con narrativas muy, muy ricas, ¿no? Y ahí con una prosa muy rica, y, y publican este libro que lo que publicaron, me parece, con, que, con una editorial española y todo eso. Este, entonces, bueno, fue, fue ahí un libro, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue también un ejercicio de apropiación distinto y, y pues muy muy muy dialogado ahí con, con Don Julio, ¿no? Fue una colaboración que ella también hizo ahí con Don Julio. Este, y que sí a las mismas imágenes ella les grafiteó, ¿no? Este colectivo, no sé si si lo conocen, pero pues una de sus de sus entre de las muchas cosas que hacen un, un marcador que, le, que, es, que permite reconocerles es como su trabajo de graffiti en las calles de La Paz y entonces pues también las fotografías están un poco como grafiteadas, ¿no? Con estas pequeñas historias este como si fuera la voz de ellas este, hablando sobre pues, el machismo, sobre lo que, lo que vivieron. Pues, ¿no? Entonces es, es un proyecto interesante y que también se hizo pues, con, con, estas con este archivo. Pues, ¿no? Oigan, pues yo quiero conseguir ese libro. Ahí luego me, me lo, lo buscas Camila y me lo mandas. De hecho está medio difícil de conseguir y medio caro, pero sí vamos sí, supongo, a... supongo, supongo. Mejor vamos por él. Ah, eso sí. Eso sí, ya ah, está. Ándale, vámonos a, vámonos a Bolivia y, y también nos traemos a Don Julio a México, Yo, eso es como uno de mis sueños. Traer sí, a, estaría, estaría aquí, fantástico que para que, que se diera, <risas> que presente la peli, y que se diera una vuelta por, por la fototeca y este eh, y uy, no sé. Sí. Uh -huh. Pero bueno, híjole, pues qué maravilla, qué maravilla que, que pudimos platicar contigo, Gabriela. Desafortunadamente estamos ya sobre, sobre el tiempo, pero pues vamos a hacer nuestra... Nuestra, nuestro clásico recorrido de, de últimos, últimos comentarios ya para, para ir cerrando Y vamos a empe empezar pues por la, la, este, la más involucrada en este tema Aunque la fotografía pues nos llega a todos, ¿no? Que es la maravilla de, no necesariamente, digo, había cosillas por ahí que no entendíamos De lo que, al principio hay una que le dice, no entendí muy bien de qué estaba hablando Y que llegó el perro y que se aventó, porque no, me, no entendí la palabra, pero bueno ese tipo de cositas, pues igual los son... Los equecos, ¿no? Cuando hablan de los Eso, equecos. Ah, grito, sí. Eso, ¿Qué son los equecos? Ay, que te platique Camila, el equeco es un ser maravilloso. Bueno, hay estas es como, se llaman illas, y son como, este, como, un, como deidades, podría decirse, y el equeco ya es como un, como no sé cómo explicarles, como producto también de la colonia, porque es como un señor gordito, blanconcito, que, le, que, se le, que supuestamente es el dios de la abundancia, y cada 24 de enero se, se celebra eso, y hay como una feria que se llama Las Citas, y se compran miniaturas, pueden ser de cualquier cosa, por ejemplo, si quieres una cámara, te compras una miniatura de cámara para que luego eso se vuelva a realidad. Y así, ¿no? oh, y así como pues, que todos tus deseos están ahí en chiquitito, ¿no? Todos tus deseos. Pues le, le vamos Entonces, a empezar me a pedir. una camarita de video y una camarita de foto como... Y les hice muchas, muchas <risa> este, ofrendas para que saliera el docu. <risa> pues mira. Te... <risa> sí. Pues vamos a empezar a pedirle a los equecos ahí un montón de cosas para que cinema <risa> dure y perdure sí, y sí, pero sí, bueno ya el queco para Ultracinema sí, sí, cuando sí, vayamos a, a Bolivia <ríe> <ríe> buenísimo pues Camila ya que to ya que tomaste el micrófono un, tus pensamientos finales sobre este maravilloso trabajo eh, que me ha dado ganas de ir a revisar aprovechando que esta vez sí tengo el acceso <ríe> y ir a visitar no al archivo Cordero y claro es lo que ya les comentaba un poco al principio, que me impresiona el impacto que tiene este archivo en el imaginario y también como paseña, digamos, es muy fuerte esa conexión con el archivo, más que como boliviana, diría yo, ¿no? Eso. Buenísimo, Camila. Pues, eh, pues ya te quedaremos por ahí pronto, ahora que el maestro venda... Un pan, su cacho de páncreas que le queda o a ver qué hacemos, pero ya, ya nos escaparemos. O, o, o le pedimos el viaje a un Alequeco. Ah, ándale, sí, sí. voy, voy a conseguir... Puedes comprar un... billetitos ¿Un de, un avión? Billete, ¿Un de avión, sí, tu pasaporte, Exacto. tu visa, todo, puedes comprar. Buenísimo. Podemos buenísimo. A <risa> Carlita, qué privilegio que estés por acá. <risa> bueno, pues, pues muchas gracias por compartirnos este documental y pues, ojalá pronto pueda mucha gente verlo. La verdad es que está muy chido. Creo que faltan más documentales hablando sobre archivos fotográficos. Eh, finalmente, pues ahí está mucha parte de la historia y pues, la foto fue antes que la imagen en movimiento, entonces tenemos registros todavía más antiguos ¿no? que, que el que se puede encontrar en el cine. Y creo que estaría genial que más gente lo viera y pues de paso, eh, pues sí, empezar como a hablar un poco más de, de los archivos fotográficos y acercarlos a la gente, ¿no? Eh, ver esta, estos que fuimos o algo así, ¿no? No sé, se me hace como justo hay un intertítulo, ¿no? Que o no, no me si sí, era algo así como La Huella o algo así. Y dices, pues sí, es que sí es cierto, o sea, estás, de hecho hasta Susan Sontag ¿no? lo decía, hablaba de, de esas huellas o de esta imagen congelada, pues sí, que se convierte en una huella y en un fantasma, no pero pues son los fantasmas que nos acompañan a lo largo de nuestra historia y que cuentan parte de quiénes somos, y pues eh, la verdad es que me gustó mucho, creo que es muy valioso que te hayas aventado mil años haciendo el documental, ¿no? De... Y son de esos trabajos que se agradecen justo porque, pues, es una friega, ¿no? De estar ahí, ir, venir, o sea, en realidad es una misión de vida por un buen tiempo y, pues, que esté ya logrado me parece increíble, ¿no? Este, creo que eso es algo súper valioso y pues ojalá tengo mucha más gente pueda ver el Doku, eso será genial, pues a moverlo, ¿no? mucho más y, este, y pues ya, pues muchas gracias bueno, ah. <risa> o, Oye, eh, digo podemos seguir platicando y ahorita justo de lo que hablaba Carla me surgieron dos preguntas te las voy a decir para que las vayas pensando y, y quizá como manera de despedida nos, nos cuentes esto y, vale. y después le doy la palabra al maestro punto La primera es eh, don Julio ya vio el documental y, y, qué, y qué le pareció. Y la otra es cuáles son los planes a, a, a futuro, ¿no? Para que la gente, pues, digo, va, va a estar en ultra ultracinema, recuerden, va a estar en ultra ultracinema. Pero además tienes otros planes, otros festivales. Bueno, ahorita nos cuentas, Maestro Bundt, eh, su, su, sus pensamientos sabían dos finales. La, la, la, verdad es que, la verdad es que me... me... Me, me entusiasmó un montón eh, el, el documental como, pues como, como fotógrafo, como, pues no sé si, si decir como, como también eh, gran, gran aficionado de, de todos estos procesos eh, históricos de la fotografía, como apasionado del archivo, pero también a nivel personal yo creo que es un documental muy, muy bello, muy enriquecedor, que, que refleja mucho, pues, pues, como un gran amor al, al oficio, ¿no? Yo creo que eso es como una de las grandes, de las grandes, eh, pues, yo creo que enseñanzas que, que hay en, en, en el documental me, me, me encantó, me, me, me, me, insisto, me entusiasmó muchísimo. Y, y pues, sí, ojalá, como, como, como dice Carla, que, pues, que pues pueda, pueda ser visto y que el archivo sea, sea en general, que los archivos sean como, como tomados en cuenta, visibilizados, con, las, con la importancia que, que, que tienen. no y, y pues nos vemos en La Paz, ¿no? Yo diría que, que ya es tiempo, ¿no? Yo diría que ya es tiempo de vernos este, por, por allá, por, por la América, nuestra América del Sur. Buenísimo, maestro Bunt. Ahora sí, Gabriela, pues sí, por sí, favor de cerrar este podcast con, con estas cositas que te preguntaba. Sí, bueno, gracias, Mica. Este, eh, Don Julio ya vio el documental. De hecho, tuvimos, o sea, es un documental que nació en pandemia, lo cual fue algo frustrante porque, pues, este, pues la, la única manera de empezar a moverse fue, este, eh, pues, en... en como no, no festivales, pero en espacios más virtuales, también tuvo sus ventajas, pero pues es mucho más bonito y yo me muero de ganas de, de verlo en sala con un grupo de gente. Pero bueno, resulta que el momento que, que nació el documental, este, pudimos, eh, fue seleccionado para cerrar, el, para clausurar el, el Festival de Cine Radical, que es un festival muy lindo allá en Bolivia, de cine, este, y, y entonces fue esa, esa ventanita que dijeron, en este año... El festival abre y cierra con, con función en sala, con proyección en sala en la cinemateca. Y entonces en esa función llegó don Julio con toda la familia, llenaron medio cine y, y también pues hubo bastante público. Este, fue de esos que pues se llenaba a medio, a medio llenar porque pues este, por la pandemia. Pero él pudo platicar, pudo, este, hubo un diálogo ahí con las personas. Yo pude verlo desde aquí de México este, y pude seguir la transmisión en vivo de la, de, de la conversación y fue súper emocionante para mí. Este, que don Julio estuviera ahí, eh, y bueno, justo ahorita este, Ninozka, su hija, pues es muy movida, ella fue prácticamente la productora ejecutiva y ahora la productora de difusión del, de, del docu ahí en Bolivia, entonces se acaba de mostrar en, en el Centro Cultural de España en La Paz, hoy mismo en la mañana se mostró en la Casa de la Moneda de Potosí y va a circular por diferentes ciudades este, de Bolivia este, con las instituciones de la Fundación del Banco Central, entonces eso para mí es así súper maravilloso y espero que, que, que la gente pueda, pueda verla y se interese y todo eso. Y, y bueno, mañana yo por primera vez, bueno, ya lo presenté aquí en Zamora en el Colegio de Michoacán de manera presencial y mañana pues lo presento en el centro de la imagen en el marco de la exposición de, de Mariana Janpolsky. Entonces mañana viajo para allá para, para estar pues por primera vez en un espacio un poquito más, más grande, este, junto con el docu y para platicar. Entonces yo de ahí yo espero que que pues empiece una circulación un poquito más, más ágil ya como presencial, porque es muy bonito ver el cine eh, en grupo y compartir así como, pues es eso, ¿no? <ríe> la pantalla grande entre, entre varios. Entonces, pues eso, son, no hay muchos planes, este, el, el docu va encontrando su caminito, no es así el gran docu de festival, creo que entre la duración y... Y, y el tema y otras cosas, pues no es así como del el gran hit en los grandes festivales, pero, pero va encontrando un camino que, que a mí me tiene súper contenta y que, y que está siendo acogido como, como con mucha calidez y pues a mí me, me emociona mucho que, que se vea ¿no? Y, y entonces en ese sentido pues les agradezco un montón a ustedes por, por, por abrirle caminito ahí también en este espacio y en, y en lo que viene, que me emociona mucho en Ultracinema, ¿no? Sí, pero por supuesto que eso es un material para los grandes festivales. Perdóname que te lo diga, pero digo, hay festivales que están más preocupados por otro tipo de situaciones más banales, más... Eh, otro tipo, no, no, no me voy a meter en esos terrenos. Y nosotros, bueno, somos un festival modesto, pero eh, haremos nuestro, nuestra chamba para poder eh, compartir tu documental en, vas a saber, espacios maravillosos. Y ya te, ya te contaremos. Y pues nada, gracias, gracias, muchas gracias eh, Gabriela por esta maravillosa conversación, por eh, in, introducirnos a este maravilloso mundo del Archivo Cordero, y eh, pues por compartirlo con, con nosotros, con, con Ultracinema y, y esperemos que, que, esta, que esto le llegue a mucha más gente, y que muchos espacios eh, regionales empiecen a despertar los cineastas locales, porque los hay, yo, yo hace dos años que fui a Tepic, descubrimos en Tepic, no al, no al nivel de, del archivo Cordero, pero hay un señor que, tiene su, su, que está sobreviviendo su estudio de fotos, y también tiene su modesta colección, y también tiene sus historias, y los chicos de Tepic me deben ese documental, tienen que hacerlo, entonces esperemos que esto vaya despertando la imaginación de la gente local, que no estén esperando que lleguen eh, de, de, de otros lados a, a contar sus historias, eso está eso está ahí para que lo trabajen y tu, tu documental seguramente les, les va a inspirar muchísimo nos quedamos aquí muchas gracias a todos este insisto fue un programa histórico porque estuvimos los cuatro ese eso, eso es un buen augurio ¿eh, Gabriela eso es un sí, muy genial, buen augurio <risa> entonces nos, nos, nos quedamos acá le vamos a, ¿cómo era el personaje Camila? Ekeko. el Ekeko le, le mandamos nuestras plegarias este nitrogenadas a Lequeco para que nos cumplan nuestros deseos de ir a la paz eh, en un futuro no muy lejano y pues nos escuchamos en la siguiente emisión de eh, eh, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes hasta Bye. la próxima, gracias. Gracias. Adiós. gracias un abrazo, nos Bye. vemos pronto en persona, gracias a todas Chao. nada es original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 Ultra Cinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art.